hermanos de la fe que conquista, otra semana más, otro jueves más que el Señor nos trae estas clases virtuales, siempre dándole la gloria, la honra y el poder. Esta semana el Señor nos ha titulado esta hermosa emisión, esta clase virtual cuando escuché la tierra crujir. Esto me hace recordar hace como unos 18 años o más que estaba viviendo en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y es, comencé a escuchar un ruido parecido a lo que voy a hacer <ríe> este ruido con mi boca se comenzó y después comenzó a temblar Pero cada, y cuando comenzó a temblar la, como las, las casas están hechas en madera todo se movía pero el, el ruido era impresionante, un ruido que con lo que te acaba de hacer, a hacer con el sonido de con mi boca no es no es no es lo mismo, pero para, para que tú puedas entender. Y, es, y, ese, y ese recuerdo que el Señor me hizo volver a, a mi memoria, me hacía recordar que en Efesios capítulo 5, capi, eh, versículo 14, no, que nos dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Me hace recordar el Señor que al escuchar esta tierra crujir hace como más de 17, 17 años y con lo que hemos visto últimamente de estos temblores y el temblor en Turquía, eh, vemos que hay, vemos un pueblo de Dios que está durmiendo. La tierra está, está crujiendo, están pasando muchas cosas, pero vemos que se está durmiendo, no se está llegando a esa parte espiritual que el Señor quiere. Que su pueblo llegue en el nombre poderoso de Jesucristo. Es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristo, en la gloria, de aquí, de la fe que conquista, en esta clase virtual, nos está diciendo, con la experiencia que yo viví, y eh, nos está diciendo, despierta tú que duermes y levántate de, de entre los muertos. De esos muertos no son esos muertos que están en, en un cofre, en un ataúd bajo tres bajo tres, um, uh, tres metros bajo tierra, o esos cremados, no. Está hablando de esas personas vivas, pero que no lo conocen a Él. El Señor te está diciendo, mira, por medio de esta enseñanza te estoy diciendo, despiértate, despiértate y fortalecete y quita toda angustia porque, me, ah, porque tengo un gran propósito. Le hemos hablado y el Señor lo está enfatizando mucho, porque en el Evangelio también de Juan, capítulo 11, versículo 11, eh, decía el Señor y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Aquí es cuando la muerte de Lázaro y aquí es cuando el Señor, prácticamente los discípulos, los discípulos aquí le decían en eh, unos versículos anteriormente de, del, cap, del versículo 11, capítulo 11, de, de decía, uh, uh, le decían en el, cap, en el versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabid. Ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. El Señor está viendo que hay un crujir de la tierra y que el pueblo de Dios está durmiendo, que sus hijos están durmiendo. Pero a pesar que te estén tirando piedras, a pesar que te estén eh, criticando, juzgando, lo que sea, pero Él va a ir allá para despertarte, para que tengas un, un renacer. Para que no estés muerto, como lo los habla en Efesios. Levántate entre de los muertos, para que conozcas ese vivo, ese Dios vivo y de poder. Reconozcas a Jesucristo como tu Señor. Y como lo hemos hablado, y nunca vamos a dejar de decirlo: que Él es el camino de la verdad y la vida. Que ese camino de la verdad y la vida va a ir donde tú estás y te va a despertar y te va a hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque hay un proveedor maravilloso, mis hermanos de Cristianos, en la gloria que nos habla. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo te levantarás, te quitarás esas ventas? Porque el Señor te las ha querido quitar, pero tú no quieres. Es por eso que cuando escuché la tierra crujir, mis hermanos de Cristianos, en gloria, y comencé a sentir ese temblor me acuerdo, que fue aproximadamente unos siete puntos algo, pero eso se movía tanto y la gente salía a la calle y se sentía, y uno no podría eh, mantenerse en equilibrio. Pero un ruido impresionante, escuchar la tierra, la tierra crujir. Nunca lo había experimentado, pero fue algo, y no conocía de Dios en esos tiempos. Y es por eso que el Señor me trae esta, en esta clase virtual que hablemos de eso. Un salmo maravilloso que nos dice también, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Y es lo que el Señor va a hacer contigo. Te va a ir como lo hizo con Lázaro que estaba durmiendo. Estabas muerto en vida. Y por eso el Señor va a ir a despertarte. Va a, va a decir, ya no eres un perezoso, sino que me vas a cantar alabanzas. Y no vas a estar callado. Y, te, y me vas a alabar por siempre, te dice el Señor en el nombre poderoso de su nombre. Y por eso también el Señor te, te dice en Isaías capítulo 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha llegado a tu luz, y la gloria del Señor se ha amanecido sobre ti. Y lo que se está diciendo el Señor. Que esa gloria desde hoy el Señor te está levantando de los muertos. Está siendo, va a ser algo sobrenatural porque tú lo vas a alabar. Porque tú le vas, lo vas a aceptar por siempre en el nombre poderoso de Jesucristo. Mateo 26, 41 nos dice, vela y orá para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el momento que, eh, que estés escuchando esta misión, de pronto esa carne, eh, esa carne es débil, pero su, tu espíritu va a entrar un 100% de voltaje. El Señor te va a despertar porque tú lo vas a, a, a alabar. Tú lo vas a exaltar en el nombre poderoso de su nombre. Padre Celestial, Padre de la gloria, porque como lo dice en el profeta Isaías, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor amaneció sobre ti. Y algo que el Señor nos dice en filipenses que... De esa parte de fortalecerte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos hacer en Él. No importa la circunstancia, no importa lo que tú estés pasando, pero el Señor va a hacer algo sobrenatural en ti. También en Isaías capítulo 40, versículo 29 lo dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te has sentido cansado cansada? Bueno, el Señor te está diciendo, Voy a ir, como dice con Lázaro, te, te buscaré y voy a despertarte de ese mundo de perdición. Vas a alabarme, vas a glorificarme. Y como lo dice una vez más el profeta Isaías, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Aleluya. Y Habacuc 3,19 nos dice: El Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de siervas y me hará andar sobre las alturas. El momento que el Señor te está despertando, te está llevando un nivel, se está llevando un nivel de gloria. El Señor va a ser lo sobrenatural porque tú tienes algo sobre, sobrenatural. El propósito de ti va a ser maravilloso porque tú no vas a estar durmiendo más entre los muertos, te dice el Señor, y rechaza toda angustia en el nombre poderoso de Jesucristo, porque hay un salmo que dice, porque voy ¿Por qué voy a angustiarme, ¿Por qué me voy a, a angustiar. En Dios pondré mi esperanza y toda, y toda, todavía, y por siempre lo, lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Siempre lo vas a alabar, siempre lo vas a exaltar, toda tu vida, toda tu vida lo vas a exaltar. Un corazón tranquilo también el Señor te va a poder, vivirás tranquilo, porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado porque con él me acostaré con él dormiré porque con solo, solo tu Dios nos haces vivir confiados en el nombre poderoso su nombre y ya para ir terminando esta clase virtual mis hermanos, recordemos que Dios es un Dios fiel y ese Dios fiel te está diciendo en nuestra clase virtual mantengamos firme la esperanza que, profesa, eh, que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Él va a hacer lo mismo que hizo con Lázaro. Va a ir, no importa que te estén criticando, te estén echando piedras, pero tú estás durmiendo con, con ese mundo, pero entonces te va a decir, levántate porque tú me vas a lavar. Voy a hacerlo solo en el natural y voy a cumplir el propósito que eh, voy a hacer contigo. Amado Rey, gracias por esta clase virtual que nos estás dando, Señor. Que cuando escuché la tierra crujir, Señor, tú comenzaste a hacer un despertar. Tú comenzaste hacer la obra sobrenatural en cada uno de nosotros. Mis hermanos, nos veremos en otra casa virtual y que Dios te continúe bendiciendo.